Creatividad, talento y parodia. Definitivamente esto describe y garantiza comunicación de alto nivel. Y es lo que es preso. Es todo un profesional. Ya son cuatro años de aniversario en las redes sociales. Felicidades mi hermano. Wey, okay. Hola, dándole duro. Okay, okay, okay, mi gente. El viejo bruto de este lado. Tú sabes, toma, eh. ¡Ey, mi gente! Te me cuida por allá, papá. Hola, hola, ¿qué tal, mi gente? ¡Resul! ¿Qué es lo que... Te quiero, cuida, bro. <risa> Felicitando a mi hermano Prestol. Felicidades. Felicitar a Prestor RD felicidades, felicidades, mi hermano Prestol RD. Felicidades, Prestol. Feliz cuarto aniversario, Ya tú sabes aquí, felicidades. Prestol RD, mi personal. Bendiciones, mi hermanito. Ya tú sabes. Muchas felicitaciones. Quiero felicitar de corazón a Prestol RD. Para felicitar a mi amigo personal. Felicitando a mi hermanito Prestol. Quiero felicitarte, hermano. Felicitar a mi hermano personal. Bendiciones, seguimos rodando. <risa> Cuatro años, cuatro años, ya va a un gobierno cuatro años, Presto RD de la oveja más negra del rebaño, cuatro años de trayectoria mi hermano, que Dios me lo bendiga, adelante positivo, no me falle. Presto el, el RD que ya tiene cuatro años, cuatro años señora haciendo videos, el pionero haciendo voiceover, ¿eh? Instagram, Facebook, metiéndole fuerte, metiéndole mano duro hasta la vecina, ah, no. felicidades mi hermano y adelante. Yo no lo chivo RD en sus cuatro años de trayectoria. Cuatro años en las redes. RD. Cuatro años de gobierno y ganó en primera vuelta de la reelección. O sea que esta vaina sigue para algo. Me un duro, ya tiene cuatro años haciendo parodia. Cuatro años que tú tienes carrera haciendo no reír. Cuatro años de trayectoria. Cuatro años más y seguimos aquí. La, de mi hermano. la página que te hace votar al estrés. Y te queremos felicitar por tus cuatro años de trayectoria, manín. Y te ¡Cuatro años! ¡Fentura con Prestol. ¡Frestor! Yo soy Hapsila Los tigres de Tarkin G uh -huh. No son cuatro años, van a venir muchos más Prestol RD Que lo que es Prestor. De este lado Raíces Studio. En tus cuatro años te deseo mucha felicidad Y sigas así para eres en uno número duro. duros ¡Mua! De lo que es QZ que de este lado Este soy yo, Vianos Antonio Stone, Elma Jim Bay. Esto con mucho cariño. De verdad que yo me juro mucho, mi hermano. Un abrazo, muchas felicidades y para adelante. Que sean 10 más. fuego. El viejo crudo de este lado. Mi nombre es Edgar Fial y un cordial saludo. Barcelosito de este lado. Sigue metiendo mano que tú eres durísimo. Te lo digo yo, yo estoy burlado. Ajo de gala. <risa> todo el equipo de piña, somos piñas. La montra, la real lástima. adelante. yo no lo chiva que lo que de este lado la garata, peón. Mucho amor para ti, manito. Felicidades. Sandra en es más Desde el AORABM. Me siento mucho más que agradecido con el apoyo que ustedes me brindan cada día. Viene una nueva temporada de mi humor y no dudes en ante tus selfies y me ves por la calle. <música> <música> ¡Hurry up! <música> <música>